Amigos arderos, aficionados a las aplicaciones de programación, robótica, diseño de videojuegos 3D, impresión y electrónica en general. Vamos a montar unos robots con motorcitos de vibración. Estos que sirven para móviles. Tiene una pegatina para pegarlo en la estructura, así vibra mejor, o lo clavas. Y el cable justo, bueno, para la pila directamente o para el portapila hay otros con cables más cortos que es peor este por lo menos tiene unos 2 centímetros si sí, también tengo un portapilas lo que pasa es que una vez metes la pila la verdad es que sacarlo es más difícil no tiene un botón tengo otros con botón del Lilipad, pero como sale más cara la unidad pues solo se lo dejo a los más pequeños que son más difíciles de eh, de montar les cuesta montar malas cosas a los pequeños pues ya se los doy Mira, este le he soldado el motor vibrador por aquí y la pila con el botón por acá este es el portapila muy barato pero que no se puede sacar la pila no se puede pinchar esto en el corcho porque pincha mucho aparte de soldarle a lo mejor el motor pues nada voy a ver lo que monto Ya tiene soldado el motor detrás Y la pila encima Tiene un botoncito y es muy fácil Se lo podría poner hasta un par de lucecitas aquí Para un niño, ya así funciona, no hace falta meterlo en ninguna estructura La estructura que yo les doy Es de corcho Pinchan aquí cuatro palillos de dientes Cuatro, bueno, mejor Tres patas, si no cuatro Se pega un cable a un lado de la pila Y el otro para poner y quitar Bueno, para que el pelo sea más fácil de hacer el contacto Le, le pongo un poquito de papel de plata y le metemos el motor vibrador aquí dentro. La pila en una raja. Y ya vibra. No haría falta ni portapila. A ver, cuando tenga los pelitos más largos, se mete dentro, se dobla una vez y se dobla el pelo. Hay que intentar doblar el pelo en la segunda vez y otra vez incluso para que no se salga. Porque si lo doblamos una sola vez, de forma recta, se sale. Hay que doblar el pelito de dentro. 1, 2, 3 y 4. Con esto hará mejor contacto la pila. Pego el lado negativo, la pila porque es el que tiene menor superficie. Me coloco del negativo en el círculo negro, que es el negativo que tiene menos superficie. Lo pego con el celo. Vale, ya el niño tiene toda la cara positiva y el borde para hacer contacto. Todo esto tal cual. Se agarra. Y se mete dentro de la raja que hemos hecho. Puede una raja para el motor, otro para la pila, queda aprieto y ya anda otra vez. El papel de plata, que no esté pegado en el positivo, al entrar en, haciendo presión se queda mantenido. Un sistema, otro sistema, otro sistema... Bueno, eso es todo. Lo vamos a dejar por aquí. Os recuerdo, hemos visto cómo hacer un robot vibrador baratito, menos de un euro. Con simplemente un motor vibrador de un móvil, o comprado, que se venden por paquetes. Y una pila CR2032 de 3 voltios. Y bueno, también su versión con portapila, pero hombre, ya más difícil de conseguir y hay que comprarlo. Pues nada, aquí lo dejamos. Adiós.